Yo soy la coordinadora principal, la cual se va a encargar de manejar lo que es el, el, el, en conjunto para salir a dar las charlas y concientizar a la población sobre el reciclaje. Los el que tener una ciudad más limpia y organizada, libre de eh, desechos sólidos y que esos mismos desechos sólidos se puedan transformar en otras cosas. Ok, Comenzaremos desde las escuelas. ...y de los sectores a concientizar sobre la educación y el reciclar. Claro que sí. El de ornato, de aseo público, medio ambiente... ...y todos los que estén interesados y nos puedan ayudar. Sí, el primer sector de impacto donde se va a implementar va a ser Vista el Valle por lo que hemos averiguado es el sector que tiene mayor dificultad con lo que es la basura Bueno, Dominicana Limpia ya usted ve hoy, se juramentó la Junta Municipal Local Dominicana Limpia, que la compone una coordinadora, que usted le entrevistó ocho promotores un digitador más el encargado de Ornato el licenciado Ingeniero Logan más el alcalde pero nosotros agregamos 14 Personas que van a estar en la calle vigilando quién tira basura en el frente o quién deja su frente sucio, como negocio que tú ves que dejan botellitas plásticas, funda plástica y todo. Entonces, ya hay multa para, para esas personas. La sala aprobó una normativa de multar a la persona que deje su frente sucio eh, o, o que mantengan su frente sucio, que tiren eh, la basura antes de llegar. Eh, el, el camión, que lo pongan en el frente, ¿me entiende? Deben de esperar que el camión llegue, que esté a la vista, porque necesitamos que esa basura no corra, no corra, con, eh, por los contenedores, tapes, registro, ríos, cañadas.